Muy buenas noches, bienvenidos a todos al canal, un día más Bueno, viernes 18 de noviembre del 22 Un día un poco aburrido con ese pequeño retroceso Pero en fin, les decía en la película de Mr. Magorium y su tienda mágica No sé por qué los adultos dejan de tener fe en lo que creían cuando eran niños ¿No se supone que son más listos ahora? Es verdad, ¿no? ¿Por qué dejas de tener fe en lo que creías? Yo hay una frase de Rockefeller que a mí me gusta, me encanta. Eh, y, y que, para bien o para mal, pues en su día me hizo pensar y tener también un objetivo, ¿no? Que dice que el buen liderazgo consiste en enseñar a la gente normal a hacer el trabajo de personas, entre comillas, superiores. Esto lo decía Rockefeller y él fue... ...buen maestro para mucha gente... mucho ...y lo sigue siendo a día de hoy... ¿no? ...en muchos aspectos... ...sobre todo... ...en el económico... ...y... ...es un reto en sí... ...es decir, eh, para mí ha sido un reto... ...y para mí el, el... ...hacer un curso completamente diferente... ...y que tener alumnos... ...que un año después... ...sepan a la perfección... ...invertir, desinvertir... ...entrar, salir... Eh, eso ya empezaba a sonar un poco raro eh, pero bueno creo que me entendéis todos de una persona normal hacer a alguien que puede vivir o puede tener un extra en sus inversiones para mí es un reto y un objetivo cumplido y muchos que quedarán por cumplir al loro lo que viene para a partir del lunes. Eh, en fin, eh, no me voy a enrollar con esas cosas, pero creo que es algo interesante, ¿no? Tener cada uno un objetivo y desarrollarlo. Luego nos hacemos mayores y empezamos a ser, eh, no sé, un poco raros. Eh, y en vez de seguir el camino que nos habíamos marcado, empezamos a torcernos. Es una cosa un poco rara, un poco rara. En fin, sobre todo los que se hacen más malos. Eh, se hacen cínicos, bueno, lo vemos en los políticos, ¿no? Pero lo, también lo podemos ver en personas a nuestro alrededor, inclusive personas a las que ayudas, a las que conviven contigo. Porque al final eh, la mentira busca el rincón, siempre, ¿no? Arrinconarse, y la verdad al final ilumina todo, ¿no? Pero el que es mentiroso, que se arrincona, al final la paga, de una forma o de otra. Yo no sé si existe el karma o no existe el karma. Pero a lo largo de mi vida, en ciertos aspectos, lo he podido ver, lo he podido observar, cómo se cumple. Y si no, habrá que provocarlo. Es decir, si tú mientes por algo y por alguien, y en contra de algo en contra de alguien, pues si el karma no te encuentra de quien hayas mentido, encontrará que el karma te encuentre. Y al final lo pagas. En fin, vamos a ver cómo está el mercado porque está un poquito, pues eso, rarito. Está rarito y hay algo que empieza a cerrarse. Esto empieza a poco a poco cerrar el círculo y van quedando pocas cosas. Eh... Dejan menos margen de maniobra. Vamos a verlo, comenzamos. campanita pues eso, suscríbete y dale la campanita, bueno, Bitstamp <ríe> otro exchange más que se suma a la lista, el Banco de España le otorga a Bitstamp la licencia para ofrecer servicios de criptomonedas. <ríe> ay señor, Dios mío 46 ava empresa de criptomonedas en obtener un permiso para ofrecer servicios de conversión de moneda virtual por moneda corriente del país, así que otro que, bueno, pues mucha gente va a borrar de la lista ¿Y dónde me voy? ¿Qué no? Y yo qué sé, donde te dé la gana? ¿A mí que, a que me cuentas? Yo ya os dije que eh, ayer a mí me gusta BitMEX para hacer futuros y bueno, también podéis hacer eh, no futuros, ¿vale? O sea, eh, buenas jurisdicciones, eh, buenos... Pues, ah, y, y antigüedad, ¿vale? Bitstamp evidentemente es un exchange de los más antiguos, por no decir casi casi el más antiguo de los que quedan. Eh, pero bueno, ya sabéis que tiene pues, sus limitaciones. En fin, eh, para todo lo demás, Binance, evidentemente. ¿vale? Eh, ahí está. Momento complicado. Tanto para, decíamos en los comentarios ¿no? de, de, del canal, que momento complicado para futuros, momento complicado para el mercado, porque ¡ay! no sabemos hasta qué punto. Yo creo que eh, no tardando mucho... A ver, no tardando mucho, claro, es que cuando, cuando estás enfocado en operaciones de cinco minutos, de una hora, no tardar mucho es eh, 12 horas. <risa> Pero yo cuando digo no tardando mucho, yo sí, ¿sabes? que llevo tiempo pensando siempre en el primer trimestre del año, eh, creo que marcará ese punto en el cual, eh, bueno, pues eh, empezaremos a, a tirar arriba. Eh, más bien hacia el final vale de, del primer trimestre que se produce antes bueno mejor que mejor mañana hablaremos de cómo se produce la cripto primavera y por qué y por qué no solamente cómo, sino por qué, y, y por qué hasta ese punto, y por qué mañana lo vamos a ver, porque creo que es interesante conocerlo, saberlo, y oye, que os vayáis preparando, porque hay que calentar motores para eso, aunque aún nos queda por sufrir un poquito, en el corto espacio de tiempo ya sabéis que tenemos muchos exchange plataformas, y eso, con FTX, FTX, el colapso de FTX, que está dando bastante por saco, eh, y todavía, bueno, pues hay varios efectos de contagio, pero en el momento que eso pare, y empecemos con esa economía hay, hay buen, buen feeling en el mundo ahora mismo. Empieza la cosa mmm, a cambiar. Aunque hablemos de, de que eh, esa economía se va a retraer, que la gente lo va a pasar mal, pero una cosa es eso vale y otra cosa es lo que pasa en los mercados. Aún así, a los mercados todavía les quedan sufrir porque hay algún em resultado empresarial que todavía tiene que dar que hablar, etcétera, etcétera. Y esto va a pasar seguramente en los primeros meses también, aparte del cuarto trimestre, que va a ser, yo creo, un poquito de desastroso. Eh, ¿Por qué? Pues muy sencillo. Es cuando tienes a, a Amazon despidiendo tanta gente, consumo directo. Cuando tienes a empresas eh, como DHL despidiendo, ya eh, reduciendo flotas. ¡Ostras! Eso tiene mucho que ver con el consumo directo. Si el consumo directo baja... Al final las empresas reciben menos dineritos. Si las empresas reciben menos dinerito, siguen eh, echando gente a la calle, que la están echando. ¿Pero para qué? Para, para que su balance sea diferente. No sé. Eh, a partir de ahí, pues eh, los, los números van a ser más bajos y cuando los números son más bajos, la gente desinvierte en esas empresas y cuando desinviertes en esas empresas, el mercado baja. Uy, qué cosas he dicho un momento. Bueno, pues eso. Eso es lo que pasa. Y al final, eh, se va todo un poquito al carajo. Pero de eso se pasa. Y sí que hay algo interesante, ¿vale? Por ejemplo, eh, hoy con el tema de que suben los impuestos en Inglaterra, bueno, Inglaterra, Reino Unido, eh, y ese cambio ahí que ha habido, eh, el, el Rishi Sunak, el Rishi parece que habéis visto la, la, la marca de Rishi, ¿no? De, de las patadas, pues parece, parece el que sale ahí, eh, en la, en el logo de Rishi. Eh, ya se habla de que eh, esa crisis económica del país va a durar hasta el 24. Eh, tenemos halving en el 24. Otras pasarán antes, es decir, la de Estados Unidos, bueno, pues a lo largo del 23 seguramente va a sufrir, en la cual, a lo largo del 23 tenemos la criptoprimavera y el retroceso de esa criptoprimavera que mañana explicaremos. Después va el entrar halving y ya para arriba. Eh, un poquito acorde con, con los movimientos que se pueden esperar de la economía. Así que, bueno, mañana lo veremos. De momento vamos a ver cómo está Bitcoin. Eh, lo tenía por aquí, yo juraría que tenía por aquí Bitcoin. Bueno, por un lado, jeje, el modelo, vamos a actualizarlo porque eh, hoy no lo he actualizado. Aún así, estamos en ese punto, ¿vale? En el cual, bueno, estamos ahí tonteando, seguimos tonteando, ¿no? Con la línea, tocamos, estamos ahí tonteando un poquito, haciendo una banderita con el precio, ¿no? Y eh, os recuerdo que en la zona de 13 y pico está el, eh, ese, ese precio delta de Bitcoin. Uh, por otra parte, el SP500 uh, no es que haya sido, vamos a verlo en diario, porque es que si no nos confunde bastante. Uh, desde ese intento de acercarnos a la media de 200, no hemos podido. Hemos tocado la zona de soporte, una zona de soporte evidente. Y hoy, bueno, pues tampoco hemos seguido con este rebotillo que quería mantarlos hacia la zona de 200. No ha podido. Estamos a viernes, ya poca leche que hacer, quedan dos horas y media para que cierre el mercado, pero en, en zonas de una hora. Bueno, parece pues que lo que hacéis siempre al final, ¿no? Pues intentar rebotar un poquitillo. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros en Bitcoin? Pues porque dentro de este triangulito que tenemos aquí, tan bonito, pues al final. Mira, tenemos, hemos intentado romperlo. Estos cuatro horas, ¿vale? Hemos intentado romperlo, no hemos podido, pues nos vamos abajo. ¿Dónde podemos esperarle? Pues bien, en la zona de mínimos de cuerpos, ¿vale? Por un lado que tenemos aquí marcada y por otro lado. Vamos a las mechas, ¿vale? Pues, Sabéis que hay que tirar las dos, las dos líneas, más o menos, son muy, son paralelas, ¿vale? Eh, zona de mínimos por mechas, que me está marcando en este momento aproximadamente los 16.150, ¿vale? Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Si le da por hacer esa caída, pues bueno, no estaría mal porque... Eh, ¿Qué caída tendríamos aproximadamente? Vamos a, vamos a medirlo. Aquí, pues nada, un 2, no llega al 3%. Pero bueno, si caemos y tenemos un gap y abrimos un gap con el futuro del CME, pues a la vuelta tendremos ese, ese pellizquito ahí, ahí de, de vuelta, que no está nada mal. Eh, bien. ¿Qué ha pasado con Ethereum? Pues algo muy, muy similar. No hay, está, está, está. Aunque estamos bajando, estamos súper aburridos. No estamos haciendo nada. O sea, a mí personalmente estos mercados no me molan. ¿Por qué? por la incertidumbre. Eh, dentro del canal en el que estábamos, bueno, vemos que no podemos... Primero, fijaros que en cuatro horas, pérdida de medias completa. En una hora, eh, no tenemos soporte en ninguna media. En eh, diario, ahora seguramente que se pone en verde en una hora y se soporta una media, pero, En diario tenemos todas las medias perdidas, todas las principales. ¿Vale? Sí que es cierto que nuestra línea de medias, ¿veis? Que como bajó, al estar el precio a la derecha, ya está empezando a girarse al alza. Esto es bueno, ¿vale? Esto es una un buen sim, un buen signo. Pero esto no quiere decir que en cualquier momento pues, pues, haga algo así, ¿veis? Pam, pam, O como hizo aquí, ¿veis? Un poquito de verde y luego para abajo. Lo que pasa bueno, aquí por qué hace esto? Fijaros, eh, pues, sobre todo para los que tenéis el Olinguan, para los que vayáis eh, ahora a, hacer, a comprar el curso, a comprar una membresía de un año, que os entra gratis el Olinguan una cosa o a los que ya lo tenéis una cosa importante fijaros que si está muy cerca de nuestra línea de medias el precio efectivamente nos puede hacer esto a esta pequeña jugada y luego ya irse a verde cuando nuestra línea de medias está alejada de donde está el precio vale normalmente pasa esto veis cómo está aquí está alejada pues tiene un arranque a alza se pone muy verde pero en el momento que se acerca la volvemos a perder, tenemos una caída. Entonces, eh, yo esperaría, creo que todavía posiblemente esto vaya a subir y después sí que nos puede hacer buscar un doble suelo, con, bueno, similar a esto, ¿no ves? Al cierres y cierres, los dobles suelos los busco al cierre, porque claro, las mechas ya sabéis lo que pasa, ¿no? Incluso uno, dos y tres en la picadora Molinex. Eh, pero la cercanía con la línea de medias después de una subida... Ya sabéis lo que, lo que viene después, nos empieza a anunciar eso, igual que después de esa caída empezamos a cambiar a verde, pasamos a la derecha, volvemos a subir. El seguir la línea de medias funciona bastante, bastante bien, ¿vale? Bastante bien. Entonces, ahora mismo estamos lejos de la línea, el precio está lejos de la línea, con lo cual, o bien el precio puede bajar, o bien la línea puede subir. Una vez que se vuelvan a acercar, cuidado, es donde tenemos que tener bastante cuidado porque es donde nos pueden dar el palo. Eh... El total market hoy, pues bueno, intentando aguantar la zona en la que cerró ayer, pero lo tiene complicado, de momento un poquito rojo, a pesar de haber intentado ir al alza, y la dominancia de Bitcoin hoy sí cae, entonces el mercado cae menos en proporción de lo que cae la dominancia, si nos fijamos ya ha abierto con un gap a la baja, fijaros que cerró aquí y sin embargo ha abierto aquí abajo, directamente el día ha abierto con un gap a la baja en la dominancia, eh, ¿Esto qué significa? Pues que habrá altcoins que han ido bastante bien, sobre todo contra Bitcoin. Vuelvo a repetir, el tema de la dominancia afecta a las altcoins contra Bitcoin. ¿vale? Si hay alguna que especialmente se escapa contra Bitcoin, se va a escapar también contra el dólar. Es evidente, por valor. Vale, entonces, ¿qué tenemos en el mercado? Vamos a ver por ganadoras y perdedoras que en las perdedoras tenemos a velas contra el, el títer en Bittrex. Atlas, bueno, FTT, evidentemente, pero bueno, está un poquito para ello en dos pavos, más o menos. Equipterio en Neblio, Neblio 10% abajo, y bueno, pues tenemos aquí unas cuantas que ya por debajo del 5%, lo que pasa es que, bueno, 5, 1, tal, entonces hay varias que están están más algo más de la mitad del mercado en rojo, ¿vale? No demasiadas pérdidas, porque podemos observar que tampoco son demasiadas que las que pierden un gran... Un gran porcentaje. Y en el lado positivo Planet con un 55%, TKO 27%, Mir un 20%, Bit 20%. Y luego a partir de aquí, bueno, pues los Titan Arena, recuperando un 13% muy bien. Chiliz, otra vez, 994, ¿vale? Mundial, pum, para arriba. Ahí sigue, cuarto día consecutivo de de alzas, a pesar de, de la que cae con el mercado, eso es bueno eso, de momento tenemos que esperar, yo creo que irá por los máximos anteriores ya veremos después cómo se sigue comportando pero es lo que hay eh, Ape, los monitos con un 8.86, Bayer un 8% prácticamente Algorand 6%, también interesante, veis la línea de medias, también bastante separada del precio. Vamos a ver si va a por lo menos, por lo menos, está la M20, a los 0.30. Eh, creo que, que debería de, de ir. Los Presearch, dinero gratis, a 4 centavos de dólar, 3.68. Vamos a ver, a ver si tira para arriba. Joder, lo que todavía tiene una zona que creo que es probable que llegue, que yo creo que ya la estáis viendo todos, ¿vale? Que estamos aquí, aproximadamente, entre los 0.31 y... Aquí está, y los eh, 0,24 0,25, ¿vale? Creo que puede caer. ¿Esto qué caídas serían? Pues aproximadamente, eh, más o menos, ¿vale? De media otro 35%. ¿Qué pasa? Que lleva desde máximos una caída ahora, ahora mismo del eh, 91%. Caer ahí abajo en total sería un 94%, que cuadra bastante con lo que suelen caer las altcoins a lo largo de un cripto invierno. Eh, más algo es que caerán, ¿eh? no os penséis que va a ser solamente esta, esto yo os lo digo porque bueno es una de las que es dinero gratis, lo digo par, por aguantarlo, porque luego el mercado se dará la vuelta, Priser seguirá funcionando, y cuando volvamos al alza, de momento desde donde estamos hasta la zona de los 0.12, ¿vale? aquí, toque, toque, toque, toque, pues, ¿qué eh, ¿Qué subida tenemos? patapam, 189% nada más, vale, entonces bueno es una tontería venderlos aquí, si los tienes si sí los puedes vender ahí arriba, que posiblemente se puedan vender ahí arriba eh... Ya sabéis que se sacan de mil en mil del buscador, tenéis por ahí abajo el link, si alguien quiere tal, eh, y, y además tenéis... os dejo por aquí un vídeo sobre el presearch, para el que no lo conozca, lo ponéis como buscador y en vez de buscar en Google, buscáis en presearch y pues, pues es token, token, token, token, token, token, vas aguantándolos y cuando tienes mil los retiras a un le a ledger, un... digo yo, a pitres a por ejemplo, los cambias y, y pues ahora mismo, mil tokens, a, esperando a que suban otra vez a los 11, pues serían 120 pavos. Si esperas a que suban, pues la última vez que los cambiamos, fueron fue a 0,40. O sea, fueron 400 pavos. A ver, no sé, chicos. A cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Eh, que vienen muy bien. Si tú lo vas ahorrando, vienen muy bien de vez en cuando. IDEX, TRIAS, HERO. Pagas un recibo de la luz, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Eh, BNB, BNB, igual, BNB a. Ahora veremos Matic, que alguien me la ha pedido también. BNB está entre la espada y la pared. Veis esta línea roja que marcamos, esta otra línea roja que marcamos y la línea amarilla en 389 que cumplió perfectamente. Bueno, pues de momento hizo el toque, se nos vino abajo una especie de falsa ruptura, por así decirlo. Lo que bueno, fue un momento del mercado malo, no por, eh, por todo lo que ha pasado, pero BNB iba a cumplir, estoy seguro que sí, pero bueno, es pues lo que tiene. Se vino abajo a la zona de... que ahora vamos a cambiarlo porque no es una resistencia, es un soporte. Vamos a decir lo que es un soporte. Eh, ya toca una vez, vuelve a tocar. No estamos en una zona de desgaste eh, propiamente dicho, pero, pero sí que es cierto que vamos a estirar este TP es antiguo. Eh, Veis cómo siguen funcionando las zonas antiguas. Eh, el RSI sabéis que... Bueno, sabéis, no sé si lo sabéis, pero en la zona de 38... En ¿Vale? BNB suele ser bastante significativo. ¿vale? Entonces, normalmente cuando toca ahí, tiene dos opciones: o viene ahí y se hunde, que lo ha hecho una, dos y tres veces, o como norma general, que lo ha hecho bastantes más veces, rebota al alza. ¿vale? Entonces, una caída un poquito más de donde está puede provocar una rebota al alza hacia la zona de resistencia, otra vez a la zona de 337, 340. ¿vale? Bien, vale, teníamos visto bueno, tenemos las tita y por ahí tenemos varias cosas por ahí. Matic, me habéis pedido Matic, pues vamos a ver Matic, hacer vuestras peticiones eh, que ya sabéis ante el vicio de pedir esta la virtud y de no dar. Y según hay veces que se me olvida, pero si no se me olvida yo <ríe> os lo, yo lo miro. Bueno, Matic, eh, importante, vale, está mejor que muchas otras por varios motivos. En estos días hemos estado viendo varias veces, vamos a quitar un poquito. Eh, bueno, ahora, ahora quitamos un poco de, de ruido, ¿vale? Que se ve por aquí. Pero de momento que os quiero enseñar, el suelo. Veis que muchas han hecho un suelo más bajo, ¿vale? Toque, toque, y otras lo tienen. O sea, uno lo tiene más bajo y otras lo tiene más alto. En el caso de Matic, ni siquiera se ha ido abajo, ni siquiera se ha hundido, está sosteniéndose muy bien. Creo que es de las que más fuerte, están, a pesar del pedazo de hostión que se ha metido del mercado en muchos aspectos. Evidentemente, esta caída es una caída que, ¿vale? que no hay que desdeñar, pero es que hay otras que han sido tremendas, 35%, tampoco es ninguna barbaridad. Es algo muy normal en un retroceso y más después de la subida que llevaba, que desde mínimos, ¿vale? Desde el mínimo que, a ver si lo soy capaz de medir, del mínimo que hizo hasta el máximo que ha hecho en este arranque es un 309%. O sea, ojo, ojo, ojo. Pero a pesar de eso, digamos que toda esta zona en la que está lateralizando, entre... La, la zona verde que tenemos aquí más o menos de máximos un punto o un dólar y mínimos la línea verde que tengo aquí marcada o si nos ponemos al TP1 mejor, casi va seguro que nos va a salir bastante mejor, pero bueno, además lo marcamos como zona. ¿Vale? el TP1 que se marcó en su día lo estiramos, nos viene de, de lujo porque nos sirve como zona de soporte que está comprendido entre los 0,70 bueno, 0,71 vamos a irnos a los 0,70 y los 0,75 entonces 0,70 0,75 hasta 1 es un 25% creo que está bastante bien está bastante bien eh, Está aparte por encima de la media de 200, súper importante, todos los cruces de medidas que se han producido, a pesar de que hemos tenido este retroceso y está aguantando bien, ahora mismo está en la media de 100, yo creo que va a bajar a la media de 200, inclusive que se va a venir otra vez a la zona de 0.75, y sería una muy buena oportunidad. Ahora bien, en RSI, Matic está en la zona de 0.44, acercándose a ella, que históricamente veis que ha sido pues una zona de soporte... Cuando se sale, vuelvo y la recupera enseguida. Zona de soporte, zona de soporte, zona de soporte, zona de soporte y de juego. ¿Vale? Zona de resistencia, me voy abajo. Po, po, po, po. La vuelvo a pasar, soporte, soporte, soporte. Entonces, puede venir a tocarla, incluso perderla un poquito, no pasa nada. Pero normalmente suele ser una zona de rebote y tira arriba. Entonces, eh, creo que vale la pena echarle un buen ojo eh, por la parte de abajo, vuelvo a repetir, 0,70, 0,75, por la parte de arriba, la zona de 1, de momento, en el momento que la traspase, se irá por estos máximos relativos anteriores que tienen, 1,25, y es 25% desde aquí abajo y desde aquí otro 25%, pero sin embargo, si se nos viene a la media de 200, por ejemplo, que es bastante probable... ¿Vale? y se nos viene otra vez, por esos máximos es un 56%, chicha, chicha de la buena, eh, para el que le interesa, claro, esto ya sabéis que al final estamos dentro de un mercado que es muy variable, que es peligroso, que es el que se puede perder bastante pasta, pero también da oportunidades, Lo importante eh, que cada uno tome sus propias decisiones. Bien, dicho esto, eh, si el mercado se va muy al carajo, la zona de 0.25 que tengo aquí marcada, Quizás este punto de pivote de mínimos que hizo aquí, 0.31, vuelva, vuelva a poder verse. Pero Matic está bastante potente, ¿vale? Está muy fuerte. En fin, eh, poco más que añadir. Eh, vamos a ver qué tal la fin de semana, cómo se desarrolla. Mañana veremos eso, ese tema de la cripto primavera que creo que es muy interesante pegarle dos vueltas. Y sobre todo para planificarlo, porque lo que tú planificas hoy es lo que vas a sembrar en un futuro. Y eso, tener claro que es... Al final lo mejor, eh, tú tienes un problema y normalmente decía Einstein que la formulación de ese problema es mucho más importante que, que la solución. Eh, los que habéis, y yo sé que muchos estáis ahí detrás que, que sois profesores, otros que dais mates, otros que tenéis eh, carreras de, eh, de ingenierías y demás, eh, sabéis que para llegar a una solución siempre tenemos varias vías. Uh, pero... Esa formulación que hacemos inicial es la que nos puede eh, abrir mucho más la mente y encontrar atajos más correctos, la forma más correcta de llegar a esa solución, porque podemos llegar por la línea recta, por curvas o dando un rodeo. Pues hombre bueno, normalmente lo que buscamos es simplicidad y en la simplicidad. Está el éxito normalmente, no hay que comerse tanto el coco, las cosas son más sencillas de lo que parecen, así que bueno, pasar un buen fin de semana, relajar un poquito la carga, eh, sobre todo la carga, este estrés, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.